¿Cómo estás? Si sos alumna o alumno de una formación de coaching, si recién certificaste como coach profesional o si ya certificaste pero por alguna razón dejaste de practicar, dejaste de hacer tus sesiones con tus coach y con tus clientes, este video te va a interesar. ¿De qué te quiero hablar en este video Es de PIC, de las prácticas intensivas de competencias, de las 11 competencias con las cuales ICF a nivel internacional evalúa a todos los coaches. ¿Para qué te va a servir PIC? Para conectarte con tus conocimientos, para conseguir el nivel de conversación que vos querés, para optimizar tu desempeño en tus prácticas, para sentirte más seguro al momento de coachear, para empoderarte en ese rol de coach que querés. ¿Cómo vamos a llevar a cabo PIC? Va a ser conexiones a través de la plataforma Zoom, totalmente individual y personalizado, ¿Sí? Vamos a trabajar juntos con las 11 competencias para que vos logres durante tres meses, una vez por semana, una hora, hora y media aproximadamente cada vez que nos conectemos. Así vos puedas lograr esos estándares de conversación que estás buscando. Ese mayor conocimiento de las 11 competencias de ICF. Eh, dinámicas, herramientas útiles para tus prácticas, para tus sesiones. Y así que espero que esto te interese. Ahí te dejo una conexión a mi a mi WhatsApp para que podamos tener una conversación privada y ahí coordinemos eh, desde dónde estás hoy como coach y hacia dónde querés llegar vos como coach. Eh, y si no, tenés el número directamente, te voy a poner en una placa, el número de, de teléfono, el número de WhatsApp para que te puedas contactar. Así que, bueno, te espero. Espero que te haya interesado este video y que te interese Pick para tu mejor desempeño y vos lograr ser el coach que querés.